Día viernes, un programa espectacular. ¿eh? Tenemos sin palabras de todo. estamos. Estamos Así la es. verdad que muy expectantes porque ya tenemos a nuestro entrevistado. Eh, me, nos come la ansiedad. Sí, ya sea, lo que quere, queremos hablar es, con él. Tenemos una exclusiva con el famoso abuelo de TikTok, sí, Así que es. viralísimo en todos lados, miles y miles. A ver, ¿qué digo? miles? millones, digo millones sí. de seguidores. Tremendo. Y cantidad de likes y compartidos. Y la verdad que sus videos tienen más contenido que lo que podemos generar nosotros. Sí, la verdad, ¿no? No solo consejos, sino que humor. Y también tiene un apoyo incondicional, que en este caso es su nieto Uriel, uh -huh. que va a estar con nosotros también en esta entrevista, para que más o menos poder ir dándole piecito al abuelo y que no nos tire tan rápido uh -huh. un... Un viral, ¿no? <risa> bueno, ¿lo vamos a presentar entonces? Sí, tenemos a, a quién más? A Oscar, Oscar Martín junto a su nieta Uriel. Así es, a ver. Hola, Hola chicos. ¿cómo, andan? ¿Cómo están? Hola, buenas. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo ¿Cómo bien? va? Qué lindo tenerlos por acá. Gracias por este espacio, por esta linda nota. Un gusto es el nuestro, un gusto es el nuestro. Estamos agradecidos con poder compartir esto con ustedes. Y todo esto que se nos vino tan grande y tan encima de golpe. Qué bueno, qué buena esa camiseta, abuelo, qué genio. Qué lindo. Ah, presentate, abuelo. Saludalos. Ha sido un gusto estar con, con ustedes en este momento. Gracias. Gracias, para nosotros también. Es, es un placer esta, esta comunicación, ¿eh? Qué lindo, qué lindo. Gracias, gracias. Soy, soy tu fan número uno, lo tengo que admitir. Te sigo Me hace dice un que montón. Es tu fan número uno. ¿Eh? Te sigo un montón, es tu fan número uno. Ah, bueno. Bien. Tiene un montón, no nos da para leer la cantidad de comentarios, intentamos, sí. intentamos, intentamos, pero es tanta la gente. No hay fin, no sé por qué. Es más, sale a la <risa> calle y todo el mundo le pide fotos. Ah, todo sí. ¿A dónde va? ¿Cuál es el motivo? No lo sé. Sí, para algo será, ¿no? El, el, el entretenimiento, el humor, lo que uno, sí. lo que se genera, la verdad que, que por, algo, por algo es, ¿no? Eh, vos cuéntenos no será un será? Porque les sí. hablo con, con el corazón. Ah. en la mano abierto en el corazón que, que, que me canta todo lo que siento por todos mm. qué lindo qué Oscar, gracias sos un genio sos un capo gracias Uriel Contanos cómo nació esta iniciativa calculo que vos sos el que lo ayuda no lo filma y, y sube sí. todo ahí todo empezó porque yo grababa este, a mis dos abuelos a la ah, hora de dos? comer por la noche. Ah. En plena pandemia, cuando estábamos aburridos, mi abuelo <ríe> cargaba, descansaba un poquito, mi abuela a la hora de comer para hacerla enojar. Entonces yo escondida <ríe> lo grababa a los dos. <ríe> ah, lo escondida. Y, y, y eso se lo mandaba a la gente de Argentina. Entonces me dijeron, ¿por qué no empezás a subirlo a internet? Yo lo subía a las historias de Instagram, nada más. Y Ajá. la gente me comentaba, me decía, subilo, subilo, se va a hacer famoso, se va a hacer famoso. Y bueno, así hicimos, sí, empezamos en TikTok y de repente, un día sí, teníamos un montón de vídeos y de golpe un día, millones de personas, no nos lo podíamos creer. Wow. Pensábamos que era todo mentira, ¿no? Uh -huh. Claro, no aprovecharlo, en la pandemia se, se viralizaron mucho todos claro. los contenidos y demás y. y Había pocas cosas que hacer. Aparte, claro. después de toda la desgracia. Eh, bueno, este, yo me divertía con mi nieto y mi esposa. Bueno, la pasábamos bien después de todo el mal. Claro. Qué bueno. Y qué bueno. Que tanto hacía bueno que... falta, ¿no? Claro, en plena ¿no? pandemia, un poco de, de humor para todo lo que se estaba pasando. Sí. Era muy necesario, ¿no? Y seguramente sí. la gente muy agradecida por ese contenido en ese momento, ¿no? Exactamente, sí. Sí, claro. no. Se, se nota mucho el cariño de la gente. Aparte, tus videos ahí con ayuda de, de Uri son geniales. O sea, te tengo que aplaudir porque no solo me río, sino que das terribles consejos. Te envidio sí, sí, al abuelo que, que tenés, que no. Uri. Te lo envidio, con amor. Yo sí, sí. Pienso, pienso que en mí la gente cata la... Eh, o sea, el corazón cata, cata el cariño y el amor que yo siento por todos Y sobre sí. todo la manera de ser, porque me pregunta ¿Cómo puede ser que llegamos a tantas personas? Le digo, abuelo, es por tu manera de ser, es, destaca entre los demás, quizás Claro, no lo que querés un abuelo, un abuelo con estas ganas de, de reírse, ¿no? Sí, y voy a seguir, voy a seguir porque eh, Una, que me gusta sentirlo como me quieren otros me dicen, yo no tengo abuelito, que eres mi no, abuelo, sí. y claro, ¿dónde estás? Y, y claro, oh. es difícil todo, ¿viste? Porque claro. quisiera estar en ese momento al lado de, de, de, del que no lo tiene, ¿me entiendes? ¿Eh? Hasta a veces la noche pienso también, yo pienso que, a ver, el que no tiene abuelito, oh, los otros día encontré a un chico y le dije... Quieran mucho a sus abuelitos y a, y a, su, y a sus padres, háganle en caso, estudien. Y, y el nene se echó a llorar. Mm. Eh, bueno, era ruso. Y, y se me vino a mis brazos y lo abacé. ay pues ¡Qué todo hermoso! Todo. Sí. Qué hermoso. Ahí, claro, que, sí, quedé con un poquito de miedo ahora en decirlo, cosas así, medio que, que se sientan mal, ¿me entiendes? Mm. Sí, uh -huh. bueno, ah. pero tenés que estar contento porque nos haces mucho bien a los que sí tenemos hacés abuelitos y a los sí. que no nos haces mucho bien porque nos, nos, nos das todo ese cariño como claro, que claro. se lo das a, a, a Uriel, se lo das a un montón, a un claro. montón que somos nietos de claro. corazón, claro. muchos nietos, y sí. nos haces muy bien, nos haces reír un montón, por eso hoy estás acá en un como en forma de homenaje porque para nosotros es un honor. Eh, que seas tan genio y que te prendas ahí con Uriel y, y a todos los comentarios, al cariño. Sí. Y aparte, sos famoso porque sos igual al abuelito de App. ¡Qué cosa El más tierna! El abuelito tierno. de App de los dibujos animados. <risa> sí, sí, lo sabe, lo sabe. <risa> Y para sí. nosotros es un honor también, muchas sí. gracias, porque no habíamos tenido la oportunidad de poder contactar con nadie, ni, ni marcas no, ni el programa no, de televisión, y es la, la primera vez que no, nos presentan una oportunidad así, a pesar bueno. de tener un millón quinientos mil. Bueno, wow. bienvenido sea, porque esto va a ser un beneficio para ustedes y para que pueda lograr más cosas. Y acá en Argentina, los, la verdad es que los ven un montón. Sí. Pero esto va a ser pie para que más gente los vea y vea a ese amor que hay, esa conexión que tenés con tu abuelo que es maravillosa. Y te agradezco que la transmitas y que se nota que lo querés, que lo cuidas, Porque muchos reflejamos eso y como lo dijo ahí eh, tu abuelo, eh, nos hace muy bien porque nos trae lindos recuerdos para quienes no los tienen y para quienes sí los tenemos eh, recordarlos con mucho amor porque bueno, yo tengo gracias a Dios mis dos abuelos y también por ahí hacía lo mismo que vos los molestaba, largábamos chistes, los grabábamos y, y es un, un momento muy lindo de vínculo para compartir con ellos y valorarlos y dar gracias que están con nosotros claro A mí, a mí me gusta mucho este eh, ver a la gente y de lejos me digan abuelito y yo miro y, lo, y me pongo la mano en el corazón y, y los saludo digo yo aquí estoy para ustedes estoy le encanta el ustedes. protagonismo sí. ah le encanta, ah, sí me ¿Sí? <risa> emociona estoy de decirles algunos chistes también y, y a ellos les gustan esas cosas, ¿me entiendes? por ejemplo lo que dijo Men, eh, Messi dice bobo y eso les dice <risa> y, y ellos se ríen Claro. sale por la mañana a la ventana y ahí tiene hay un instituto vivimos al lado de un instituto y salen del recreo o para ir al instituto y se le pueden a gritar y él sale al balcón y entonces hace su show su show de claro. fama ah, claro, aprovechá abuelo eh, claro. vos largá, sí. largá ahí, aprovechá sí, sí, sí, a la gente le encanta bueno, gracias gracias por, por compartir este tiempo con nosotros y regalarnos tanto, tantos videos divertidos a ver si nos comparten un poquito y nos suman likes también, <risa> che, tienen un montón. Sí, sí, sí, sí. sí, sí. Ahora, este, sí. a lo mejor dentro de poco voy a acercarme cerca de San Juan porque vivimos en Argentina y no está lejos San Juan. No, claro. pero más sos más que bienvenido, te vamos a invitar uno, unas buenas empanadas, sí. un vinito, unos unas... mates con semitas. Bueno, hace, hace ya 53 años que conocí Mendoza de Luna de Miel. Uh -huh. Así que 53 años que me está aguantando Cristina. Ah, <ríe> bueno. Está por acá, no se quiere sumar, le da vergüenza. Qué, ¿Qué dice <ríe> Cristina todo esto? A ver, ¿qué dice, ¿Qué dice <ríe> la, la abuela ahí? Vení vine a saludar, abuela. Hay en un vídeo, también, ¿Qué? en un vídeo que... Mi brujita. <risa> Ay, qué hermosa. un poquito. Hola. Hola, hola? Uno los videos que tenemos es sobre los alfajores. La gente se piensa que los alfajores los hace el abuelo. Ajá, Pero hola. la protagonista de todos los alfajores y de todos los dulces es ella. Ahí está. Ahí está la abuela. Abuela genia, qué rico todo lo que haces ahí. sí. Sí, le, eh, los alfajones gustan mucho aquí, a, bueno, a la gente que lo ha probado aquí en la zona. Lo que pasa es que eso es una receta que me inventé yo. Uh -huh. Ah, mira vos. Mira qué bien. Es, es artesana. Artesana, qué bueno. Sí, bueno, no. como todo argentino, ¿no? Que se las rebusca y se las ingenia con lo que sea. Sí. Es verdad, es verdad. sí. sí es verdad. Y... y sí, nosotros después de tener seis hijos diez nietos y dos bisnietos tenés que claro. <risa> Sí, muy bien bien ahí esa es la abuela vamos Exacto. con los pantalones bien puestos <risa> sí. ¿Y, y ustedes en qué ciudad están en lloré de Bar eh, es eh, Girona al lado Girona, al lado de Barcelona Cataluña lado, sí. ah bien bien, bien cerca bien. del mar la costa uh -huh. Qué lindo. ¿Y ahí tienen contacto con otros argentinos que los sigan ahí como me contaban? Sí, que yo creo que eh, acá en esta zona, eh, por lo menos la provincia de Córdoba está toda acá. Ah, mira. Qué, bueno. Qué bueno. Bueno, yo tengo mi familia también por allá cerca, así que... Por ahí si los ven después, seguro mi mamá parte? los debe estar viendo ahora. Ahora mi familia está en la parte de Málaga, pero estuvo viendo ah, por ahí cerquita. Lado. Sí, pero Andalucía. los, sí, los nada, sigue, los sigue nada. en las redes. ¿eh? Así que seguro ahora los está viendo ahí, mandando seguros saludos. Un saludo enorme, entonces. Un saludo. Un saludo enorme. para allí. Gracias. Yo los dejo con los dos protagonistas. Bueno, bueno hermosa, gracias. Muchas gracias, Besos. muchas gracias por aparecer. Besote. Bueno, yo quería, lo, lo veo al abuelo con, con la camiseta de argentina, viviendo allá en España y demás, consultarle cómo vivieron el mundial, ¿no? Desde allá, cómo ah, vivieron sí. todo todo ese sí. ese mes, toda la euforia de lo que se vivió acá, en nuestro país obviamente, y me imagino también desde allá. Con, con la esperanza de salir campeones, obviamente ya lo sabíamos desde el principio que íbamos a ser campeones, Teníamos ah. esa fe. y más con el abuelo, con el ánimo del abuelo, el abuelo sí. mismo lo dijo. No, no, yo dije en lo principio. Lo predijo. Este, eh, que ganaba Argentina, nada más. Uh -huh. Argentina. Messi este Al... es el único para mí. Ajá, <risa> muy bien. Bien ahí. Claro. ¿Alguna cábala? Porque sí. los abuelos tienen, viste, como que la, esa sabiduría que tienen... Eh, te la sacan justa mi abuelo también me hacía sentar a ver el fútbol y me decía, este hoy gana, este hoy pierde este no este no juega, este partido no sirve <risa> sí, pero así, la cual. ficha tal cual, entonces mi abuelo me, me, me recordó a él porque decía lo mismo este año es nuestro, va a ser difícil pero va a ser nuestro, así fue el campeonato ¿alguna cábala que hayas tenido ahí Oscar? ¿cómo? ¿alguna cábala que hayas tenido ahí previo al campeonato? ¿alguna paga? ¿alguna paga? Sí, sí, el gorro que le hizo la hija y bueno fue todo disfrazado. Ah, mirá, bueno, dio resultado, ¿no? Sí, sí. Qué bueno. Va, va. bueno, la verdad que un placer, ¿no? Tenerlos, sí. conocerlos, poder hablar con ellos. Porque poder uno, hablar con... con ustedes. Claro, sí. porque uno los ve por los videos y demás, pero la verdad que poder eh, hablar y conocerlos un poco más, la verdad que para nosotros es, es un placer eh, haberlos tenido, ¿eh? Ha sido todo Amén. un honor. Sí. A mí me gustó mucho la atención de ustedes. Quisiera que siempre nos viéramos. Me encantó, mucho. ¡Qué hermoso te que miran, sos! ¿no? Te querido. amo, Corazón, te amo a la distancia. Corazón. Mirá, te quiero un montón ya. Como si nos conociéramos de sí. toda la vida. Sí. Nuestro, nuestro sueño nuestro sueño sería poder visitar Argentina. Uh -huh. Cuando podamos y tengamos la oportunidad, espero poder, eh, poder hacer una reunión con todos ustedes también. Claro, claro. Pero... Bueno, son sí. más que bienvenidos, desde de corazón. Cuando quieran, ya saben, y nos van a poder ver después por YouTube. Esta notita les va a quedar ahí por Twitch y por YouTube grabada para que la puedan compartir. Y no. que, que, bueno, bendiciones y que se les abran más puertas y bienvenidos cuando Dios se los permita de vuelta a la Argentina. Muchas gracias sí. por esta nota. Muy, los, quiero, los quiero mucho. Los quiero. Nosotros también. Nosotros, Nosotros estamos, también. Mucho. Besos, Tirar muchas gracias. a, sus abuelos, a la familia. Gracias, gracias Uri, ¿Y besos a todos por allá. Ah, un gusto. Gracias. Chao, chao. Bueno, muy bien. ¿eh? Ahí lo teníamos. Uf, qué linda. Sí. Me emocionó y me, me llenó el corazón. Sí, los viernes qué son lindo. de emoción, ¿viste? Sí, sí. qué linda. Bueno, esperamos que ustedes a través de esta notita también les haya tocado un poquito el corazón y haberlos alegrado con esta nota tan linda y no y de que cómo se extraña, ¿no? El que está afuera. Así es, ¿no? Y quizás para como en este caso que yo no bueno, tengo abuelos y demás eh, la verdad que tener poder verlo a él y sentirlo como un, un abuelo y ese cariño la verdad que, que es mucho, increíble ¿no? te toca cuando dijo sí. te quiero ese, claro. ese te quiero ese te amo se siente fuerte, ¿no? ¿no? Se, ¿no? se siente se siente ese cariño y por más que lo tengamos esté lejos y demás a través de una pantalla pero pero pero se siente así que bueno la verdad que ha sido una hermosa nota una hermosa ¿eh? nota sí bueno muy bien seguimos pasamos a vamos, recorremos que tenemos nuestro estudio algo más serio vamos a ponernos así un vamos a seguir hablando